Hola, muy buenos días a todas y a todos esta mañana eh, ecuatoriana. Eh, vamos a dar inicio a la tercera mesa, al tercer panel de la cuarta línea eh, del cuarto Congreso de Ecología y Política Latinoamericano. El nombre del panel es De la crisis a la regeneración, epidemias, desastres y sus efectos sobre el urbanismo y las políticas urbanas. Mi nombre es María Frangu de la Universidad de Chile. Eh, y la primera eh, expositora eh, va a ser Hanna Donat. Hanna viene de la Universidad de Viena y le vamos a dar la palabra para que empiece la primera presentación. Muchas gracias, Hanna. Te dejo la palabra. Bueno, ¿pueden ver mi presentación? Sí, la podrías poner en pantalla. Con... Perfecto. ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, hola y muchas gracias por la oportunidad de presentar mi proyecto doctoral que aún está en proceso. Vengo de estudios de desarrollo internacional de la Universidad de Viena, eh, focalizando la movilidad o inmovilidad humana en contextos ambientales y hoy presento un caso específico de realojos en Montevideo. Bueno, dentro del Plan Nacional de Relocalizaciones en Uruguay hay varios proyectos de realojo en todo el país desde 2010. Se trata de realojos permanentes impuestos por el Estado, planificado y administrado por la Intendencia, en mi caso la Intendencia de Montevideo. Las personas, que, las personas se ven obligadas a realojarse tan pronto como surge el proyecto específico, lo que está financiado principalmente con fondos del Ministerio de Vivienda. Algunos proyectos realojan un asentamiento entero, otros son parciales, lo que también implica dividir el asentamiento en grupos que se quedan y grupos que se mudan. ¿no? En todos los casos, los grupos que se mudan se dividen de nuevo llevando a múltiples realojos parciales consecutivos eh, a diferentes sitios, que puede durar meses a años. Y existen dos modalidades, eso es muy importante, con materializaciones, materializaciones diferentes. Y la más común es el realojo grupal a nuevos complejos. Y una segunda alternativa, para pocos, es la compra de vivienda usada. Pero solo ellos, digamos, que, que viven lo más formal pueden, teóricamente, optar por un subsidio del Estado para buscar una casa en el mercado libre y realojar individualmente a donde quieran. Bueno, según las condiciones, los actores tienen que estar afectados por inundaciones parciales o totales o a contaminaciones de suelo, o ambos. Todos los proyectos son relojes de asentamientos en terreno estatal, por lo cual el Estado tiene el derecho como legalmente de ejecutar estos relo relojes forzados, ¿no? A ver, el asentamiento, la Chacarrita de los Padres, se estableció más de 50 años y presenta un barrio densamente poblado con más que 220 casas, algo así. La línea azul en este mapa... Es un arroyo parcialmente canalizado y todos viviendo en, en el Parto Rojo acá, son como alrededor de 60 personas del barrio, están obligados a participar. Las planificaciones empezaron con el censo en 2017 y desde entonces el realojo está en proceso. La Chacarrita está situada en las márgenes de Montevideo. Es un reloj parcial a cuatro diferentes sitios, Pechoni, y Campillos y Zitarosa. Aparte de 20 familias, relojando por la modalidad individual compravivienda usada, que también están en la Chacarrita. Bueno, la pobreza se concentra en la Chacarrita como en la mayoría de los asentamientos, pero la heterogeneidad y las desigualdades interiores son muy fuertes. Y las casas son casi exclusivamente, exclusivamente autoconstruidas, pero varían desde unos pocos edificios de piedra con dos plantas, como pueden ver acá, eh, hasta una cantidad de construcciones de chapa y cartón. Hay contaminaciones de plomo y cromo, entre otros productos químicos, y la basura en arroyo también simboliza una de las causas principales de las inundaciones repentinas que están intensificándose desde hace un par de años. Las inundaciones más fuertes en la historia ocurrieron durante mis investigaciones en enero de este año y devastando a muchas familias sin plaza en este realojo. El primer realojo comunitario tuvo lugar poco antes de esta inundación y después de los realojos, la Intendencia siempre está demoliendo las casas de inmediato para evitar nuevas ocupaciones. Acá un ejemplo para el realojo comunitario como se muestra arriba y el modo individual de compra vivienda usada abajo. Bueno, en este momento los dos sitios comunitarios más grandes ya finalizaron sus mudanzas y los dos más pequeñitos todavía están en construcción y 16 de 20 familias ya se realojaron individualmente con el subsidio. Obviamente la vida en la Chacarita cambió. Las casas de color gris claro acá son todos los que se quedan, mientras que demolieron las casas rojas después del primer realojo grupal, llevando a esta situación actual después del segundo realojo comunitario. Hasta ahora la investigación acompañaba las fases antes, mientras y después de los realojos en formas, métodos como participativos, incluyendo la participación en rayones, en, en los realojos, eh, también así como entrevistas en profundidad con la gente afectada, individual, individuales y grupales, y muy importante, incluyendo la gente que se quiera, porque eso es algo que falta muchas veces en los estudios, y también muchas entrevistas informativas para enter, entender mejor también como extranjera los con, conocimientos locales. Um, el realojo tiene su primer foco en lo habitacional, en la vivienda. Aunque parezca plausible, corre el riesgo de excluir aspectos interrelacionados. ¿no? Entre otros, toca aspectos de salud, de trabajo, infraestructura, redes de seguridad, educación, cultura, etc. Y hasta ahora, los vecinos evalúan su realojo de diferentes maneras, dependiendo de sus aspiraciones o ausencias anteriores, también dependiendo del sitio de realojo en su dimensión socioespacial o su percepción del mismo. Eh, entre los mejoramientos desde la perspectiva de los afectados, incluyendo la gente que se queda, encontramos mejor materiales y regularización de saneamiento, luz y agua potable. Para los realojados, la ausencia de inundaciones y contaminaciones eh, de suelo también, pero algunos la mejora respecto a la ubicación. En Citarosa eh, están más céntricos que antes, tienen mejor infraestructura, ambulancias entran que antes no entraban, por ejemplo. Al otro lado, había muchas quejas sobre defectos de construcción, aunque están arreglados ahora, algunos sufren de pérdida de trabajo como consecuencia del realojo aparte del desempleo general o trabajo temporales, informales como changas. Y muchos lamentan una pérdida de seguridad, incluso si perciben su nueva ubicación como más segura, porque perdieron sus redes vecinales de seguridad, sus redes familiares de cuidado y experimentan eh, nuevos problemas de convivencia, muchos relacionados al género. En algunos casos, quedan traumas persistentes por las lluvias. Eh, hay desafíos como cambiar la escuela, viajar diariamente, más lejos, a otras cosas. Y en algunos casos hay un rechazo muy, muy fuerte de la vivienda nueva porque no la perciben como la suya. Extrañan a su casa como símbolo de sus sacrificios, de sus inversiones de toda su vida incluyendo una pérdida de su identidad sociocultural que se materializó de una manera en el, en el mantenimiento continuo de sus casas en la Chacarita. Especialmente gente con casas grandes, gente mayor y gente con discapacidades adaptó a su casa anterior a sus necesidades y en general no hay un entendimiento o no hay mucho aprecio por la formalidad, por esta distinción entre el espacio público y el espacio privado porque contradice el estilo de vida anterior sin, sin facturas, sin trámites, sin registro económico y todas esas cosas. ¿no? Bueno, en una escala más grande, la medida de realojo no toca a desafíos estructurales como la escasez de viviendas accesibles o el aumento de precios sin aumento de salarios la concentración socioespacial de la pobreza en Montevideo estaba y está reproduciéndose por razones históricas como el desplazamiento de población afro bajo la dictadura o la migración laboral interna a Montevideo. Y con el desarrollo de las políticas neoliberales y su impacto en el rol del Estado bajo la dictadura se produjo una pérdida sustancial de puestos de trabajo afectados por, las, por la desindustrialización la liberación del mercado de terrenos y alquileres, y así como la implementación de políticas de vivienda y planificación urbana que tuvieron como consecuencia la aparición de asentamientos informales o irregulares, como quiera, mediante la ocupación de tierras. ¿no? También tenemos estructuras del narcotráfico y un aumento significativo actual implicando más consumo y más violencia en ar y armas en la periferia de Montevideo. Fue la razón número uno en casi la mitad de mis entrevistas en caso de aspiraciones a realojarse, no las inundaciones o algo así, más cosas de seguridad. Las enfermedades crónicas en la chacarita son tremendas. Por un lado, muestran también un peor acceso al sistema de salud y su discriminación en ella por otro lado, muestra los defectos intergeneracionales también, agravados por la pandemia, por las inundaciones, la humedad, las contaminaciones. Y las categorías más importantes para mí, interseccionales como edad, raza, género y discapacidad o enfermedades, muestran la dimensión estructural que encontramos en la chacarita. Eh, es un barrio súper joven, como pueden ver los grupos de edades de todo Montevideo en rojo y de la Chacarita en negro. En comparación, en Montevideo encontramos 35 años como promedio, en la Chacarita son 28. Eh, investigaciones encontraron a escala nacional que no solo niños tienen una doble probabilidad de estar expuestos a la pobreza, pero también la población afrodescendiente viviendo con una doble probabilidad en asentamientos en el Uruguay. Según el censo de 2017 en la Chacarita, 33% autoperciben su principal ascendencia como afro y 7% como indígena. Y eso en un país donde aún persiste la narrativa del país sin indios. ¿no? En comparación con los datos del último censo nacional, vemos una brecha muy fuerte. En Uruguay, casi 88% de la población se auto perciben como blanca, menos que 5% como afro y 2.4% eh, como indígena. Bueno, siempre pensando desde la ascendencia principal como autopercepción. Para mostrarles cómo estas categorías se manifiestan de una manera tan espacial, este mapa nos deja ver claramente que la ascendencia percibe una distribución desigual, causando y reproduciendo profundas desigualdades estructurales. ¿no? En este mapa, visualizando la densidad de la población afrodescendiente por barrio, y acá pueden ver cómo, dónde está la chacarita. Um, sí. Bueno, teniendo en cuenta estos aspectos estructurales que solo fue un listado incompleto, me eh, gustaría concluir que el programa de reloj está combatiendo los síntomas más que las causas de, de las vulnerabilidades. Pero desastres o eventos ambientales repentinos, como las inundaciones, hacen que las vulnerabilidades preexistentes sean más visibles, sean más tangibles y convierten las inundaciones en riesgos ineludibles, ¿no? O como escribió eh, el argentino Elio Brailovsky en su libro sobre Buenos Aires, ciudad inundable, eh, los desastres naturales no existen, sino que nos encontramos ante la expresión social de un fenómeno natural. Y porque también, en este caso, vimos un proceso de construcción social de desastres, ¿sería necesario? Entender la situación de la sociedad expuesta a las inundaciones que se construye social y históricamente eh, en un proceso continuo, no es como un producto las inundaciones, ¿no? Pero si estamos atribuyendo la legitimación del programa a las de degradaciones ambientales, no podemos ver más allá, ¿no? ¿no? El contexto estructural transformando inundaciones en un desastre, una crisis de supervivencia con consecuencias a largo plazo. Hannah, te quedarían un par de minutos? Sí, es la última. Bueno, vemos especialmente en la escala global que muchas políticas urbanas se encuadran en el discurso de la adaptación al cambio climático o desastres ambientales por diferentes razones. A veces tienen sus justificaciones, claro que sí. En el caso de la Chacarita, las inundaciones tienen su origen en una magnitud de causas. Mayores lluvias locales, aumento en precipitaciones, tormentas, pero también tuberías de agua autoconstruidas, la falta de sistema de basura, llevando a un bloque de canal, bloqueo de canal, eh, puentes y tubos eh, del arroyo que son como mal fabricados y tapándose en caso de lluvia fuerte, entre otras cosas. De esta manera, el discurso de la adaptación al cambio climático y desastres ambientales puede servir para externalizar también causalidades de desastres que están vinculadas a vulnerabilidades preexistentes. Y de este modo, desigualdades socioespaciales se encuentran en una narrativa que pone el programa como remedio contra la naturaleza, que está fuera de control humano, parece, ¿no? Y esta naturalización de desigualdades urbanas, incluyendo su responsabilidad, me, me deja concluir con una última pregunta. Bueno, ¿a qué estamos adaptándonos en el caso de este realojo? ¿Estamos adaptándonos a desastres ambientales o estamos adaptándonos a la vulnerabilidad sistémica impuesta por las políticas y la sociedad? E incluso las dos modalidades, el realojo individual, compra de vivienda usada y el reloj comunitario en complejos está de una manera reforzando la segregación socioespacial porque dividiendo la chacarita entre las familias más formales mudando a casas individuales y familias forzadas a realojar en complejos donde ahora la pobreza y todas sus condiciones subyacentes están más concentradas que nunca. Y para la mayoría aún están más en los márgenes que antes, ¿no? Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Hanna, por esta primera presentación. Dar la bienvenida a los demás de, de las personas que se han sumado a, a esta sesión virtual del Congreso. Eh, vamos a abrir la palabra, a ver si hay preguntas o comentarios para Hanna. Eh, pueden, les, les sugiero levantar su mano a su pantalla, la mano derecha, dice reacciones. Lo mejor es poner levantar la mano allí, así yo puedo ver quién levantó su mano primera y para darles eh, la palabra. Jordi parece que quiere hacer una pregunta, por favor. ¿Puedes activar tu audio? Eso. Sí, aquí, ahora, ahora sí. Sí. Bueno, bueno, buenos días. Buen día. Comentabas en la última presentación ¿no? el tema de la vulnerabilidad y a veces también la vulnerabilidad, depende de qué respuestas se dan, genera más vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, la ponencia que ahora me tocará es, es poner ¿no? el tema de, a veces hay como idearios ¿no? de que las ciudades crecen ¿no? y ciudades como México, en una revisión que hice. Eh, le comentaba al autor pues, que México lleva 20 años que no crece, ¿no? en Nueva York ya de los años 60. O sea, las ciudades en países en desarrollo, que, la idea de que el Banco Mundial es que va a haber inmigración del campo a la ciudad. los países del tercer mundo ya no hay, los países del primer mundo hace tiempo que no hay. Y a veces se tiene ese imaginario de que vamos creciendo. Luego está el discurso metropolitano, que es un discurso también que destru destruye la ciudad y hace una ciudad sin límite con la ciudad la definición de ciudad es poner límites al campo no, no es el entonces un poco cómo lo ves tú el, el, el tema de si digamos todos los discursos catastrofistas de que las ciudades tienen que acoger millones de personas que van a emigrar no y de dónde por pues, si todo el mundo está en la ciudad no en esta, o sea, problemas también de la política pero también de los discursos que se hacen que nos dan unos imaginarios que no corresponden a la realidad, entonces a partir de ahí se toman medidas que generan más vulnerabilidad claro ¿Ana? Sí. sí, muchas gracias por comentar sí, estoy de acuerdo y en Montevideo tenemos el caso que no está creciendo mucho la ciudad en términos de, de personas eh, llegando a Montevideo, ¿no? Está creciendo un poquito, pero no mucho. Y también tenemos esta migración laboral, desde hace siempre, me parece, de, de, de, como de departamentos anteriores a, a la ciudad buscando trabajo, ¿no? Eh, pero en muchos casos solo encuentran a trabajo informales y hacen changas y no encuentran como un trabajo fijo, y eso es el problema que tenemos también en los asentamientos. Y tal, las ciudades acá crecen en términos de terreno estatal, eh, pero no en cantidad de personas, porque en el centro tenemos tanta como especulación inmobiliaria que muchos edificios están vacíos, y la gente tiene que irse más a las afueras, ¿no? Por eso la ciudad está creciendo acá, que hay nuevos asentamientos más en los márgenes, pero no por causa de que hay más gente que antes, ¿no? Es que la gente tiene que irse más lejos para vivir, porque no hay terreno libre más en el céntrico. Eso me parece, sí. Si no hay otra pregunta, yo también tenía una, Hanna. Quería preguntarte cómo surge este Plan Nacional de Relocalizaciones y quién lo implementa. ¿Es municipal, es nacional? ¿Sucede en otras ciudades o solo en Montevideo? Bueno, muchas gracias. Bueno, surge en 2010 que fue eh, el primer gobierno eh, bajo Mujica, que fue Frente Amplio, la coalición eh, más de la izquierda. Um, y fue sobre la bajo la ministra que la entrega que fue la ministra de vivienda y um, am, medio ambiente porque antes el ministerio se llamaba um, ministerio de vivienda y medio ambiente ahora eh, bajo la CAJUPU dividiendo esos dos ministerios, tenemos un, un ministerio de medio ambiente y tenemos otro de, de vivienda y eso es un problema grande ahora mismo también para este reloj, eh, para este plan. Y también fue otro desafío para mí para hacer las investigaciones porque el programa estaba más o menos congelado, hasta, o todavía está más o menos congelado en los departamentos donde no está Frente Amplio. Por eso decidió de concentrarme en Montevideo, porque ahora están realojando gente en Montevideo, pero en otros departamentos no se sabe, parece congelada, porque las intendencias tienen el derecho de, de organizarlo, de planificarlo, de hacer todo eso, pero 80% de, de la financiación viene del de Ministerio de Vivienda. Y por eso están tan dependiendo del de Ministerio y hay muchas dificultades entre, entre los diferentes actores. ¿no? Y 20% es de la financiación de, de la Intendencia, 80% del de Ministerio de Vivienda. Y por eso hay muchas dificultades ahora. ¿Y cómo surgió? Eh, bueno, fue una propuesta de Raquel Leitrega, que también tenía como contacto para hacer muchas entrevistas, que también está criticando eh, el enfoque ahora como exministra. Y... Bueno, tiene su, yo no quiero desvaluar ninguno de, del equipo social que hacen un trabajo tremendo, súper autocrítico, es muy interesante para acompañar todo el proceso en mucho tiempo. Eh, pero ellos también dicen que no está tocando como los problemas más fuertes que tenemos ahora mismo, está combatiendo los síntomas, eso es que quería decir, ¿no? Está... Usando esta narrativa que, bueno, es verdad que la gente que tiene esta situación en los asentamientos y adicionalmente tiene inundaciones y contaminaciones que está agravando su situación. Claro que tienen, podemos decir, una priorización que está justificable, ¿no? Pero este cambio en la narrativa tiene otras consecuencias. Eso quería presentar. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta para Hannah. Si no, oye, okay, podría, igual al final también podemos tener un, un, un tiempito, ojalá, para poder como retomar todas las temáticas que han surgido. Eh, vamos entonces a dar la bienvenida y la palabra a Camila Valencia. Hola Camila, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? <risa> eh, ¿Les comparto la pantalla? Lo mismo. Tienes 15 minutitos? Yo te voy a avisar un par de minutos antes. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Perfecto. Ok. Eh, bueno, el trabajo que les voy a presentar a continuación es mi tesis de grado. Yo me gradué de Sociología, Convención en Desarrollo, y mi trabajo fue sobre Sociología de la Ciudad, eh, titulado Un secreto en la caja verde, regeneración del espacio público en Puerto Viejo, caso de estudio, construcción de los parques La Rotonda y Las Vegas, después del terremoto del 16 de abril del 2016. Eh, la pregunta que parte de esta investigación y que da vida a esta investigación es precisamente de qué forma la regeneración del espacio público incide en la recuperación de Puerto Viejo después del terremoto del 2016. Eh, hay que tener en claro que, bueno, que para la producción de los espacios urbanos en las ciudades contemporáneas eh, ha tomado mucha importancia el concepto de regeneración urbana y el concepto de espacio público. Está en boca de todos los planificadores. Eh, el espacio público es incluido precisamente en los espacios de regeneración y reconversión como un factor turístico y un factor recreativo, que se presenta desde una política, desde una retórica política que presenta símbolos, símbolos. Estos símbolos se vinculan directamente con los proyectos políticos de un sistema democrático eh, que da paso a lo que significa ser ciudadano dentro de un casco urbano, ¿no es cierto? Eh, bueno, después del terremoto, el centro urbano de Puerto Viejo cambió bastante, se desplazó. El centro de Puerto Viejo, la centralidad urbana estaba precisamente compuesta por act eh, actividad capitalista súper informal. Eran comerciantes en la mayoría informales. Un censo del municipio recalcó que existían más de 1.600 vendedores de autónomos antes de que existiera el censo. Entonces, después del terremoto, la ciudad se replanteó. El comercio formal se movió y existió la Zona Cero, que precisamente era ahí donde se constituía todo el centro y la, y la actividad comercial de Puerto Viejo. Muchos sectores de la región venían a comprar sus cosas de acá, a la capital, a Puerto Viejo. Eh, y aparecieron en la centralidad el Parque La Rotonda y el Parque Las Vegas. Esta era antes la zona comercial de la ciudad, previo al terremoto. Entonces eh, existía una disputa histórica entre los sectores de las organizaciones informales y el municipio, precisamente por el, eh, la ocupación del espacio público. Como vemos en las fotos, los vendedores informales llegaban de otras partes de la, de la ciudad y se asentaban todos los días, instalaban su mercadería y todas las noches retiraban su mercadería. En general, el centro era bastante ruidoso, bastante sucio y, eh, y sí, los vendedores estaban por todas partes. Otra de las características del centro, era, del centro era la presencia de la burocracia y las instituciones públicas pues configuraba redes de cambio y de consumo súper importantes eh, para la ciudad. Este es el mercado central, como era antes, precisamente el vínculo entre el campo y la ciudad, y hay que reconocer también el factor histórico de Puerto Viejo, siendo una ciudad eh, donde más del 70% de la población se ocupa eh, de trabajos agrícolas en general. Este era el espacio previo a la construcción del Parque Las Vegas, como podemos ver. En este espacio en realidad nunca se pudieron diseñar ninguno de los proyectos. ¿Por qué? Porque el río quedaba al lado y siempre existían inundaciones. De hecho, estos edificios que podemos ver en las diapositivas eran espacios, eran, fueron eh, destinados para departamentos, pero después del fenómeno del Niño del 98 y las inundaciones quedaron en desuso y de hecho ahí vivían personas eh, sin casa. Este es el parque actual, el parque Las Vegas. Eh, eh, tiene casi 11 hectáreas y una inversión de más de 10 millones de dólares provenientes de la ley de solidaridad que se creó a partir del terremoto. Aquí podemos ver que, ay, perdón, que cuenta con un mirador al río, plaza infantil eh, y un anfiteatro súper grande con una capacidad para más de 2.400 personas. humedal, patios de comida, como vemos, eh, bastante regenerada el área. Aquí las personas dentro del espacio ¿Qué pasa? estamos viendo bien nosotras ay bueno ya y esta es la explanada de la rotonda el otro parque eh, esta explanada era una zona bastante insegura bastante insegura, de hecho en una entrevista con la directora de Puerto Parques la empresa pública que se, que se encarga de la gestión de los parques me comentó que habían llegado reportes de que habían encontrado cadáveres justo antes de la construcción de los parques, entonces era un espacio bastante abandonado y bastante inseguro actualmente es del Parque de Rotonda tiene eh, una red de lagunas, eh, también tiene muchos juegos infantiles y de hecho tiene el doble de, de, de puestos para ventas entre comida y actividades que, la, que Las Vegas. Entonces se nota que este es un parque diseñado mucho más para la zona de influencia en la que está construida. Eh, esta es una zona residencial de clase media alta. Mientras que el parque Las Vegas, el otro parque, la zona de influencia son clases populares y ciudadero O sea, es un parque un poco menos eh, diseñado para el consumo. Mientras que la Rotonda sí es un parque mucho más urbano y diseñado para el consumo. Para el marco teórico de, la, de esta investigación, se utilizaron tres corrientes teóricas, la ecología política urbana y la de los desastres, la sociología de la ciudad y la geografía crítica, cada uno con un representante. Eh, dentro de la ecología política urbana, utilicé los conceptos de naturalezas producidas y desastres naturales. para la sociología de la ciudad, producción del espacio social, espacio público y regeneración. Y la geografía crítica, bueno, eh, habló mucho de los arreglos espaciales y en general cómo se produce la urbanización dentro de la, del sistema capitalista. Bien, el espacio público en Puerto Viejo, aquí hay que tener super en cuenta que los cambios de la realidad urbana que, configura, eh, que ocurrieron en Puerto Viejo configuraron un nuevo imaginario de representación de la ciudad. Es decir, aquella experiencia vivida, eh, esto que alimenta lo simbólico, o sea, la conciencia y la inconsciencia de las personas que visitan el parque. Eso es lo que realmente cambió el parque. Y en ese sentido, el efecto de la regeneración de este espacio social crea unas nuevas perspectivas, perspectivas para la gente, gracias a este nuevo despliegue eh, de, simbólico de un proyecto insertado en un contexto mucho más urbano y mucho más, digamos, sostenible hasta cierto punto. Entonces, en la lógica del capital, esta realidad está determinada por la producción y la circulación de las mercancías, como ya lo sabemos. Eh, eh, como ya lo sabemos, y estos, estos espacios, estos arreglos espaciales crean dependen precisamente de la práctica del sujeto dentro del espacio. Por eso es esencial tener en cuenta que en los espacios urbanos siempre van a estar atravesados por las relaciones de clase y las relaciones de poder. Y en ese sentido, los niveles de cohesión ciudadana también han cambiado, precisamente por la percepción del espacio urbano y con ello también el sentido de pertenencia. Ahora bien, eh, no podemos olvidar precisamente que en la reproducción capitalista necesita de la proyección de lo global sobre lo local. En una entrevista con el alcalde de la ciudad, eh, él reconoció mucho el apoyo de la cooperación internacional, específicamente en la cuestión de financiamientos y asesoría técnica. Es decir, las ciudades como espacios ecoterritoriales eh, también mantienen relaciones geopolíticas con otros espacios, estableciendo redes y marcos de sentidos en la idea del desarrollo urbano. Entonces, no es como tan... <ríe> tan eh, coincidencial el hecho de que se desarrolle de esta forma el proyecto urbano, el proceso continuo del proceso urbano, ¿no es cierto? Eh, otro también factor importante es hablar del salto del crecimiento en áreas verdes para finales de los 2000 había eh, eh, el, el índice de áreas verdes por habitantes era de 0.1 7 metros cuadrados, uno de los más bajos de todo el país. Actualmente existen más de 550 mil metros cuadrados por habitantes, alcanzando un índice de 9 metros cuadrados por habitante y siendo uno de los más altos del país en menos de 20 años. Eh, bueno, entonces gran parte de este crecimiento ha sido precisamente la construcción de los parques en el centro de la ciudad. Y un, un, algo que quería reconocer es que, eh, gracias al apoyo de la cooperación internacional, ahora Puerto Viejo es reconocido como Pueblo Mágico y está un, entre uno de los 63 proyectos de la CELAC, eh, junto con Costa Rica y Colombia. Además, este, es destino seguro y está acreditado por la red de cooperación entre ciudades de América Latina y Europa. Entonces, es un gran salto la, el que ha dado Puerto Viejo, precisamente por este proyecto político insertado. Eh, para hablar precisamente un poco más desde la ecología política y los parques como híbridos naturales, es preciso reconocer que el proceso de urbanización de la naturaleza necesita de la transformación, tan, necesita de una transformación tanto ecológica como social. Y como hemos visto, los espacios urbanos verdes se configuran en función de una lógica que ya está definida, precisamente por las características materiales y las características discursivas de estos resultados socioambientales específicos, que en este caso el de Las Vegas y la Rotonda fue precisamente eh, fueron dos, los defectos socinaturales del terremoto y el momento político-administrativo en que se encontraba Puerto Viejo. Entonces, estas fueron las características que configuraron este, este proceso socioecológico súper complejo. O sea, yo soy de Puerto Viejo y viví ahí toda mi vida y puedo decirles que... Fue casi una coincidencia lo que pasó todo. O sea, como que todo confluyó. Desde que cambió la parte administrativa, desde que hubo el terremoto, porque sabemos que para insertar ciertos proyectos políticos son necesarios también a veces las de emergencias y las crisis. Y también después el cambio que se dio de todo esto. Entonces, todo este proceso. Eh, eh, por lo tanto, los parques no son solamente naturales en el sentido de elementos biofísicos, sino también son espacios de consumo y son espacios de producción. Y en lo simbólico también actúan como representaciones de aspectos sociales mucho más amplios, como ya lo hemos visto. Eh, como ya les mencionaba, el número de negocios comerciales en la rotonda es mucho mayor que el de Las Vegas, entonces eso denota una capacidad de consumo mucho mayor. También durante los recorridos que hice eh, y, eh, durante, en los dos parques se podía observar que las bicicletas, por ejemplo, que estaban en la rotonda eran bicicletas muy caras, mientras que las de Las Vegas eran personas que no tenían esa capacidad económica, incluso el número de estacionamientos y muchos otros factores indicaban que las personas que visitan la rotonda tenían más capacidad de consumo. Por otra parte, en el Parque de Las Vegas existe un componente ecológico que lo diferencia y es mucho más fuerte, eh, pues supuso una nueva real, eh, posibilidad de realidad espacial para los portovejenses, alterando no solamente el paisaje urbano, sino también la misma morfología de la ciudad y con ello su relación con el río, debido al incremento de áreas verdes. Como un híbrido natural, el diseño de este parque implica la adaptación del uso a la forma en función de la producción, el consumo, el intercambio y la circulación de los actantes humanos y ahora no humanos. En Puerto Viejo fue la historia y la acción colectiva determinada por las características propias de la ciudad y de su población previas del terremoto, lo que derivó en la forma de crear relaciones que constituyen el espacio público y la significación. Es decir, la cultura de Puerto Viejo. ¿Qué era antes Puerto Viejo? ¿Cómo se definían los portovejenses antes? ¿Cuáles eran las, las actividades creativas que desarrollaban para la producción social? Entonces, todo esto también influyó mucho en cómo se le dio la significación al espacio público, al nuevo espacio público. Entonces, se trata de un proceso social de configurar y reconfigurar a la naturaleza en el espacio. Sin embargo, este proceso de la armonización muchas veces se acelera debido a las crisis y sus efectos en el segundo circuito del capital, como nos habla Harvey. Entonces es preciso tener en cuenta que muchas de las políticas y planes, como ya les mencionaba, solo son posibles en los escenarios de emergencia. En el terremoto del 16 de abril, eh, develó las condiciones de, la, de vulnerabilidad del espacio público. Muchas de las construcciones de la zona cero no contaban con los permisos necesarios y fueron afectadas... Eh, eh, también otros edificios estaban muy descuidados, la calidad de los materiales, no se cumplían las normas de construcción, etc. Eh, incluso muchos de otras personas se vieron beneficiadas porque lograron cobrar seguros, mitigar pérdidas, mejoraron sus casas. Entonces también obviamente existen esas disputas y relaciones de poder en el manejo de los recursos en el momento de una emergencia. Por otro lado, los grupos más vulnerables perdieron la capacidad de gestionar su recuperación económica y social. Por ejemplo, las personas que sufrieron procesos de gentrificación, hubieron, también se construyeron dos eh, ciudadelas para las personas que perdieron sus casas. De esto no hablo mucho porque se centra solamente en la investigación en los parques, pero sí existieron procesos de gentrificación en el terremoto. Um, y también quiero resaltar el hecho de que el comercio informal, que en este caso era como que la principal actividad que se desarrollaba antes del terremoto en el centro, estuvo muy afectado y de hecho hasta ahora no ha logrado recuperarse. O sea, es como que lo han dejado a un ladito de la ciudad, lo solo lo movieron, pero en realidad no gestionaron su recuperación para nada. Y como ellos tampoco pueden gestionar su propia recuperación, entonces sí, existe esa desigualdad. Entonces la configuración eh, del espacio social en Puerto Viejo reconoce un desastre socio natural en la memoria colectiva donde hasta cierto punto, como aquí les hablé en el tercer punto del terremoto como desastre natural, eh, el discurso de, la de superación, como que hasta cierto punto superó el de la tragedia, debido a la posibilidad de una nueva realidad espacial representada en la dinámica de este nuevo, de este nuevo espacio público. Eh, bien, otro punto importante, y es que de hecho surgió con la entrevista con el alcalde, él me mencionó esto, que el par en el parque rotonda, el parque Las Vegas, y obras que tienes que ver con esto son espacios de inclusión, son espacios de recreación, que son espacios donde la ciudadanía hace uso, que se conoce como el derecho a la ciudad. Ese es el derecho a la ciudad. Camila, quedan un par de minutos. Ok, entonces eh, aquí se encierra el espacio público del Parque Las Vegas y la Rotonda se presenta como un espacio transparente, limpio y sin mayores complicaciones, donde uno solo va a situarse. Sin embargo, esta dinámica de ocupación implica una reducción de lo vivido a la función de lo visible, es decir, que el uso y las prácticas dentro del espacio ya están definidas, o sea, solo los cuerpos se van y se adaptan a las formas. Por lo tanto, es eh, una dinámica súper pasiva para la producción social del espacio. Eh, y, y eso es lo que crea límites en las prácticas. Eh, hay que reconocer que para la, la ecología política, el derecho a la ciudad depende de la gestión del propio metabolismo urbano de cada ciudad. Por lo tanto, yo puedo concluir que, no necesariamente el ciudadano portovejense ejerce el derecho de la ciudad al visitar la Rotonda de Las Vegas, precisamente porque no tiene capacidad de gestión ni incisión de nada. En una entrevista con la eh, directora de portu Parque, desde ella misma me mencionaba que no, que los ciudadanos lo hacen, tienen que eh, lo que hacen está bien, que no botan basura, que cuidan todo, pero que no les vamos a pedir que barran, no les vamos a pedir que vengan a cambiar los focos. O sea, incluso la misma participación ciudadana está súper parcializada o tal vez desentendida. Entonces, como conclusión, la regeneración del espacio público en Puerto Viejo después del terremoto determinó un nuevo arreglo espacial que repercutió en la reproducción de las relaciones socioespaciales de los habitantes de la misma ciudad y produjo una diversificación de la actividad creativa. Entonces, antes, el centro estaba centrado en la, en la, estaba centrado en la actividad comercial, específicamente en la informal, y ahora pasó a centrarse en las actividades de recreación y ocio. Este cambio en la realidad urbana sumado al shock colectivo que supone un desastre natural, resulta en un proceso de toma de conciencia respecto del entorno. Además, esta situación se vincula con, este todo, con esta onda del empresarialismo eh, municipal. Entonces, como que tienes todo este soporte público para, eh, como una estrategia simbólica enmarcada en el desarrollo urbano sostenible. Y que queda súper ejemplificado en el hecho de que Agustín Casanova eh, ahora es del alcalde con mayor aceptación del Ecuador. Ajá. Entonces, bueno, la Ratón de Las Vegas, para mí, como conclusión personal, no es que sea un antes y un después de la ciudad, o un cambio sin un sin antes y un después, un corte, una fractura, no. Es más bien un proceso socioecológico que depende de una comb combinación histórica y espacial súper compleja y súper específica, que fue lo, ocurre, lo que ocurrió aquí en Puerto Rico. Sí. Gracias. Perfecto, muchas gracias eh, Camila, muy interesante tu presentación también. Eh, así que vamos a abrir la palabra por si hay preguntas o consultas para Camila, de una ciudad ecuatoriana que yo no conocía. Uh -huh. bueno. Sí, o sea, fue como que precisamente lo que ocurrió fue este pequeño salto de como que un pueblo casi a una ciudad pequeña y como uh -huh. la gente que los portovejenses se adaptaron y se convirtieron en ciudadanos en estas nuevas dinámicas. Uh -huh. Mientras, ah mira, Carla, voy a repetir un poquito, Carla te doy la palabra, pero les voy a repetir que lo ideal es que abajo donde dice reacciones puedan levantar su mano. Entonces si es más que una persona, sepamos quién levantó la manito primera. Así que Carla te damos la palabra. A ver. Ah, ya. Listo, muchas gracias. Eh, bueno, Camila, felicitaciones por la presentación. Yo quería consultarte, eh, en este contexto del terremoto, eh, ¿tú piensas que eh, se podría haber dado una posibilidad de creación de espacio público? Considerando que el espacio público, desde muchas teorías, eh, se habla de que es el lugar donde el ciudadano se convierte en, o sea, en, en un agente, digamos, activo. Eh, ¿Tú crees que eh, se podría dar o dentro de estos parques que se han creado el, el ciudadano tiene la posibilidad de crear su propio espacio? Eh, tú has dicho que como en los procesos de, de regeneración, ¿no? tanto en Guayaquil, en Guayaquil también tenemos el, el malecón que eh, tiene esta misma, tuvo este mismo impacto, ¿no? que existe una eh, condición desde la infraestructura para que el ciudadano eh, se movilice, pero no eh, es totalmente libre de hacerlo. Eh, entonces... En Puerto Viejo, el ciudadano podría tener en algún punto esta posibilidad de ser un ciudadano, de, de activar, digamos, de un agente libre en, en, este, en esta ciudad que se ha creado post terremoto. Bueno, yo creo que aquí ha habido como que un antes y un después también del ciudadano, precisamente porque antes del terremoto, no casi prácticamente la existencia de espacio público era nula. Entonces lo que la gente hacía, y precisamente las clases medias de esta visión inmobiliaria de las clases medias, eran crear urbanizaciones cerradas. Entonces tenían como que sus propios parquecitos de ahí dentro y solo se relacionaban entre ellos. Luego como que se vio la necesidad de, de regenerar el espacio público y abrir. Entonces como que se creó este... O sea, cada ciudadano tuvo la oportunidad de experimentar como que este civismo disfrazado de bien colectivo, que a la final como que actúa como un mecanismo generalizado para que el sujeto se adapte al uso a las formas, entonces se vuelva como un ciudadano. Y yo creo que aquí es importante resaltar en esto de, de que no existe una gestión participativa en el parque, el hecho de que todas las actividades eh, de los espacios culturales están bajo la ley, eh, solamente pueden ser hechas, realizadas por portoparques ni siquiera la Casa de la Cultura puede intervenir en eso, y eso está en la ley. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la final eh, este diseño de estos eventos requiere una gran inversión, o sea, requiere que se meta el municipio o no haya nada. Entonces, como vieron, esa ágora con una capacidad para 1.200 personas es muy difícil que un ciudadano o, digamos, un colectivo tenga la capacidad eh, gestiva para hacer algo ahí. Entonces, a la final, como que eh, Toda esta onda de la producción artística, del espacio social, de los parques, eh, a la final se reduce un poco a este consumo cultural y este consumo programado que nos hacen hacer. Entonces es como que la fiesta, ven a consumir la fiesta, no necesariamente ven a crear cultura. Ajá. Muchas gracias. Muy interesante las, las reflexiones de ambas. Jordi, y después María. Yo tengo un amigo que estuvo en Londres en las Olimpiadas en 1900, bueno, antes de, de, de, de 2012. Entonces, en, donde hicieron las Olimpiadas era una zona degradada, pero los ciudadanos, los vecinos lo usaban mucho. Y entonces allí pusieron todo un parque eh, pues, de diseño. Entonces hubo bastantes artistas y tal que hicieron exposiciones críticas. Luego el alcalde reconoció que tenían razón y muchas de las ideas que ellos criticaron al final después de las Olimpiadas las pusieron eh, en marcha. Y luego una, un montón de, de zonas que eran para, pues, para Google, para grandes empresas, eh, rompían mucho la, el, el comercio local. Entonces luego al final tuvieron que esas inversiones, se han gastado muchísimo dinero, no sirvieron para nada y tuvieron que volver a reinvertir para reactivar el comercio local, que lo hicieron, digamos, los ciudadanos. Luego ya hablaré yo ahora que me tocará un poco el tema del espacio público, ¿no? Cómo se funciona. O otro ejemplo sería el de, el de ¿cómo se llama esto? El Catrina. Catrina no fue el terremoto, fue inundación, y todo eso remodeló el espacio público, y lo que hubo fue más racismo, ¿no? En, en, en Ordeán. Entonces a veces pues, se puede aprovechar para hacer cosas positivas y a veces se hace eh, cosas negativas o se hace cosas negativas que luego se tienen que re... redefinir o, o, o ajustar, ¿no? como el tema este que he comentado de Londres. ¿no? Entonces no sé si un poco los ejemplos son eso, que los espacios públicos al final es lo que usa la gente y cómo usa la gente, no, no de diseños, de concursos y cosas de estas que arquitectos dicen que cómo es de la gente tiene que vivir. Sí, precisamente en la entrevista con la gerente de Puerto Parques ella me comentaba que a partir de los cuatro primeros meses de gestión del parque ellos se dieron cuenta de que no iban a tener una rentabilidad económica. ¿Por qué? Porque todos los negocios que pusieron como que tenían eh, un consumo de siete dólares, ocho dólares del plato, la comida, sí. Y la gente que va a visitar los parques no quiere gastar ocho, nueve dólares en un plato. Entonces como que existía un tope y todos estos negocios quebraron. Entonces fue como que ahí se dieron cuenta de que en realidad no, no, no, no era un dinamizador económico per se, sino más bien era un soporte para crear nuevas eh, perspectivas y nuevos despliegues geográficos de cómo se podría producir ahora el desarrollo urbano en Puerto Viejo. Entonces como que esta diversificación de la actividad creativa, de personas que ahora el negocio de las bicicletas es un súper negocio en Puerto Viejo, se han abierto como más de 60 gimnasios, eh, también todos los eh, restaurantes, las zonas de influencia está ahora llena de restaurantes y llena de negocios locales, entonces es, es, es otra cosa. Y también creo que cabe aquí señalar que, bueno, o sea, estos parques se inauguraron, el terremoto fue en el 2016, los parques se inauguraron en el 2017, o sea, era un proyecto que ya estaba, iba por hacerse, estaba por hacerse, lo del terremoto fue una coincidencia realmente que pasó, entonces fue como que este este complejo, pero hay que reconocer que aún no, no han pasado 10 años del fenómeno. Por lo tanto, creo que es aún un poco eh, prematuro hablar de cuál sería realmente la participación ciudadana, la gestión del ciudadano en, en la administración de los parques. Yo creo que eso ya es como que con el tiempo y así como usted mencionaba de toda esta comunicación en Londres y cómo la gente se empezó a quejar y empezó a hablar y todo. Entonces pues creo que ya es un proceso un poco más largo. Uh -huh. sí. Hay algo que me preocupa un poquito, Jordi. Tú no presentas en esta mesa. ¿No me te presento yo? No, estás en no. otra mesa. Estás en la L1P1. Estoy buscando el link para mandártelo porque lo dijiste dos veces y pensaba que te referías a. a tu no, el, el, el, la, la, yo estoy en la N1, pero luego también veo que estoy en la bolsa. Pinzaste el link justo debajo de tu presentación. Esta es la, la mesa, digamos, como 4.3 y estás en la 1.1. No, yo tenía una, una presentación que era. A ver, un momento. A ver, te lo voy a. Lo voy yo a yo ya, he, ya he hecho la presentación en la 1.1, pero yo tenía una que era la. A, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. La 3, en la 4.3. Eh, no, el tema era la conquista del urbanismo verde equitativo y saludable. Ah, entonces, si hubo un cambio, quizás yo no lo sabía y no hay problema. De hecho, faltaba un chico, así que no es. es, es... Pues era yo el que faltaba, claro. porque estaba en la otra. Quizás hubo un cambio que yo no, no me había dado cuenta. No, sí. Porque es López Ortega, no, aquí estoy como Jordi Ortega. No, no, no, pero según el programa que veo yo, tú estás en la 1.1 y ahora estamos en la 4.3 y no hay. Tú no estás en la 4.3. Pues eh... aquí, yo, yo, aquí yo tengo el PDF en 4.3, pone Camila Valencia, Janet Donat y luego Jordi López Ortega, de la Universidad Politécnica, igual un programa anterior. No, ningún problema. Pero de todas formas, estamos bien de tiempo, estamos bien de temática, estamos bien de conversa. Vale, pues bueno, pues hago la presentación. Ah, genial. Eh, eso, no sé si hay más preguntas para Camila. Yo lo que pasa es que luego me tendré que ir a la 1 de la presentación mía. Ya, tú eres... La... No, me déjeme... tengo que ir a la 1 para... Ya, igual te dejé el link aquí. Si quieres ir a la 1 a ver qué pasa y volver... No, no, hay... no yo no, ya, ya he ido. Yo he estado a la 1, ya he hecho la presentación. Entonces he dicho, al final le volveré. Perfecto, ya, entonces ningún problema. Entonces, eh, antes de seguir, María, una última pregunta para Camila y después le tocaría a Jordi presentar. Sí, muchas gracias. ¿no? Bueno, un poco hilando este, con el comentario que hacía Jordi, eh, que me parece bastante particular porque es un ejemplo que se replica en muchos contextos, este, no solo de América Latina, sino también de Estados Unidos. Y justamente, bueno, hay algunos investigadores como Roberto Barrios o Susana Hoffman que señalan esta idea como de crisis liminales, ¿no? Como de los desastres de opor para oportunidades de cambio, ¿no? Y entonces introducir como estos parámetros neoliberales para transformar ciertos espacios públicos un poco bajo este idea ideal de que, bueno, de que son pobres, son tradicionales y pues hay que darle paso a la modernidad y el progreso, ¿no? Y creo que hay un aspecto bastante importante y quizás como lo comentaba Camila es un poco prematuro decirlo, pero quizás este a largo plazo pues medir realmente cuál ha sido el nivel de aceptación y de involucramiento de la sociedad en estos procesos, porque muchas veces las transformaciones de estos espacios se negocian entre el capital privado y el Estado y realmente las personas tienen poco margen de negociación o de opinión. Entonces creo que, que es importante y que incluso da para hacer quizás estudios comparativos entre nuestros contextos uh -huh. y ver este, de qué manera se, se dan estos procesos. ¿no? Nada más eso. Gracias. Gracias. Sí, eh, para terminar un poquito con el comentario, eh, su sí sucedió algo muy particular. Precisamente antes, cuando ya estaban empezando, fue el terremoto y estaban construyendo los parques, toda la ciudad se quejó. Toda la ciudad se quejó con el alcalde. Esa era la opinión pública, así como que ¿cómo se va a poner a construir los parques? Necesitamos un centro comercial, que, y las personas que se quedaron sin casa, que ni sé qué. O sea, existía este imaginario de este espacio casi inútil de lo que era el espacio público, porque no teníamos un background en Puerto Viejo de lo que realmente significa el espacio público. Entonces se quejaron mucho, mucho, mucho con el alcalde. Muchísimo. Era la, las radios locales eran una cosa loca. ¿sí? Y después ya se inauguró los parques en el 2017, eh, todo, o sea, la gente realmente se dio cuenta de que la rentabilidad era social y no necesariamente económica. Y benefició mucho también para, eh, para dinamizar la economía. O sea, no fue tanto así. Pero sí existió esta disputa, sí existió esta polarización de las opiniones. Uh -huh. Muchas gracias. Muy interesante las conversaciones. Además, como yo mucho en común todos los casos para ir conversando. Eh, pasamos a la tercera presentación de Jordi, como casi invitado sorpresa para mí, no sé quién estaba viendo el programa. Eh, Jordi, te damos la palabra, ya eres coanfitrión. si tienes una presentación puedes compartir tu pantalla. Yeah. Aquí está, a ver. Como siempre tienes 15 minutitos y yo te voy a, a avisar unos, un par de minutos antes. No, no sé si me sale. Sí, lo vemos. Sería bueno si lo podrías poner en pantalla completa. Abajo a la derecha, donde hay como un librito, allí al ladito que hay como un... Ese cuadradito con patita. And no me sale ahora. La otra cosa sería minimizar el panel de la izquierda que tiene como la guía con las diapositivas. Ah, mira, ahí estás, perfecto. Allí sí, ¿Sí? puedes más abajo. No. ¿Bien? ¿Vosotros? Lo puedo... ahora... ahora sí, perfecto. Ah, vale, ahora sí yo lo veo bien. Vale, bien. Bueno, pues el, el tema es el tema de la... La idea de la, la conquista del espacio, bueno, el título de la conquista del espacio, del, del urbanismo verde, equitativo y sostenible, ¿no? es Y saludable, ¿no? El, la, la idea es, bueno, es un artículo que hice en, hace tiempo, en 2019, lo publicaron en 2020, no, no sí, lo publicaron en el 2019, que es sobre la idea de reinventar un poco en Barcelona el, el plan Cerdá, el plan de la del de, de, de, de, de, de siglo XIX de, de Alfonso Cerdá del urbanismo eh, en el siglo XXI entonces eh, buscar un modelo que fuese también al mismo tiempo que legislativo y... bueno no no Las ideas a desarrollar es, en primer lugar, el tema de la, relacionar el urbanismo con la pandemia y la salud. Por un lado, la, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, cuando fue a Milán en 1491, creo que fue, se encontró con la peste. Entonces, el, el armado pues, intentó crear un nuevo urbanismo. Es un urbanismo, luego en Barcelona, no sé, en, en la Unión Europea, pero también a nivel mundial de la OMS, lo consideran como un modelo de urbanismo para aplicar en la sostenibilidad y en la salud de las ciudades. Luego está el tema de las ciudades inhóspitas, como que habla Alejandro Mitchell, que es como elemento de, también de, de patologías sociales. Está el tema del ministerio epidemiológico de la... De una ciudad, el Rosetón, que está en Estados Unidos, que es una ciudad donde por la cuestión social que tienen hay muy pocas enfermedades. Y luego está también un estudio que hicieron después del COVID, que era eh, los factores contextuales que ayudan a mejorar la salud. Y después está también el tema ya de, lo, de los ODS que intentan relacionar la salud con los demás objetivos del de los, los, los, los, resto de los 16 ODS. Me centraré en todo caso en el plan Cerdá y cómo el plan Cerdá de, y del fondo Cerdá que, que, que genera el example. Luego, no sé si en Latinoamérica también hay muchas ciudades que siguen el modelo este de Cerdá, de cuadraturas, a la hora de reinventarlo o re, definirlo en el siglo, XIX, en el siglo XXI. Entonces está la idea de Superblock de Salvador Rueda, que es un, intentar unir varios blocks, varios varias manzanas o varias cuadras para crear una, una, una isla o una, una manzana que permita pues, generar una especie de peatonalización y luego el, eso también se, se, sirve para lo que hemos hablado antes del tema de la reutilización del espacio público a la hora de, de definir que la ciudad es para los coches, la ciudad es para los ciudadanos y con ese modelo pues consigues mejorar la calidad del aire, consigues las, mejorar el ruido, mejorar eh, la convivencia, mejorar la habitabilidad, eh, que las ciudades sean más próximas, eh, una ciudad que sea más compacta y tengas todos los servicios, pues en, en, en una misma, eh, a, a 100 metros puedas tener todos los servicios y por tanto es una redefinición de la ciudad y también lo que hemos hablado del espacio público. Entonces, el, el tema también, el, un tema que plantea Urrelbeck que es el tema de que la, en el, la era global no es un, un, un tema de que la política de los estados pasan a nivel mundial, sino que hay una relocalización también de las políticas y también una manera de reivindicar ¿no? la, lo, lo local pero más próximo incluso, ¿no? lo local a nivel de, de, de manzana o de microbarrio y organizar las ciudades a través de microbarrio y luego el tema más reflexivo, más filosófico, el tema de Gasset que plantea que es la polis, que es la ciudad, que son los límites y que son las ciudades sin límites con las metrópolis y luego el tema de algunos que se ha generado a partir de ahí el tema de la pandemia, pues también se ha, se ha visto pues, el tema de, tema de las desigualdades y a nivel, de, eh, a nivel, por ejemplo, de la calidad del aire, qué importancia tiene, y no solamente el, el tema de contaminantes, sino que también pues, es un elemento viral que ha ayudado a la pandemia. Aquí se ve en Barcelona donde ha habido más COVID, eh, digamos, en barrios con rentas menores. En Estados Unidos también la, la digamos la pandemia racial ha ¿no? pues afectado más a los negros a, a minorías como los negros, etcétera, que pues por temas de salud, por temas de dietas, por temas de tal, han tenido pues, enfermedades cardiovasculares, diabetes, eh, etcétera, que, a, a, han sufrido más la, la la epidemia la idea de Delfonso aquí está la idea de, de Jordiano Bruno de eso que plantea escribe Borges ¿no? en el en el libro en el cuento sobre pastel pastal el, el, el universo es un es todo un centro en el que el, el universo está en todas las partes y la circunferencia en ninguno Entonces, pues también de alguna manera montó una ciudad en el que cada isla o cada manzana fuese un centro de, y en cambio la circunferencia no está en ningún sitio, sino todo, todo fuese centro. Aquí la cuadrícula que tenía, sí. ¿Me ¿Escuchas un poco entrecortado? No sé si un tema de conexión o un tema del micrófono. Pero un poquito, no es cierto ¿Cuál es el micrófono? Me acerco un poco más a ver si es el micrófono o igual la conexión también puede ser. Gracias. No, ahora te escuchas bien. Y antes, cuando comentabas, es mejor. bien. Así que eso, quizás un poco más cerquita. Gracias. Vale, vale. Bueno, a, a, a, la idea de, de Cerda, la idea de Cerda, pues era, eh, no eran manzanas, sino manzanas interiores. Entonces aquí se mueve pues algunas eran verticales, otras horizontales y por lo tanto tenía todas estas esta, zonas de, de interior. El, la orientación que tenía era una orientación que también iba bien con el tema de epidemias, ¿no? Que había tenido Barcelona, pues, el, hasta el plan de verdad, pues, cinco epidemias que han dejado la ciudad, pues, con un 25% menos de habitantes cada, cada epidemia. Entonces, la orientación es que todas las... Todos los lugares de, la, de las manzanas tienen el mismo entrar a sol, ¿no? Entonces, al amanecer por aquí, tiene la, la, las dos caras con sol, al amanecer por aquí, tiene las dos caras sol y el mediodía por aquí también sol. El, y la parte norte, pues es para que la, la que no tiene sol. Así también, a, a, a, también por aquí pueden obtener el, el, el sol, lo cual significa pues, bueno, una manera de buscar una, una equidad y también era una, un modelo que no era segmentado de actividad donde vivía la gente, donde trabajaba la gente, sino que era un modelo integrado. Con lo cual permitía más equidad social. Por ejemplo, los pisos, los áticos y los sobreáticos eran casas más pequeñas, donde vivían pues, trabajadores, y los principales eran casas mucho más lujosas, ¿no? y por tanto en un mismo barrio convivían eh, se, personas de distintos extractos sociales. Lo cual pues, también los servicios eran todos para los mismos, ¿no? y por tanto había una, una mayor equidad social. Aparte del tema este de que pues, a nivel ambiental, pues todo, más ventilación, más sol, etcétera, lo cual pues, permitía pues, una, una mejor vida. Aquí vemos el eso ha cambiado, ¿no? El con el, el otro móvil, Aquí vemos pues, el Barcelona con el sistema del SAMP, lo que ha permitido es crear carteles eh, la contaminación por, por, por coches, a las grandes avenidas de las que están más contaminadas, pues puede pasar más coches. Aquí es el mapa de sonidos, de ruido. El tema era que en el, en el final de los 80, eh, la Unión Europea en la normativa del ruido, que entonces el dilema es, o se peatonaliza, y entonces no hay ruido, o pasa muy pocos coches, entonces el ruido baja, o a partir de un nivel de tráfico ya el, el ruido ya se dispara después el, el, el dilema es realizar, ¿no? o Entonces, sea, al realizar lo que se plantea es eh, cómo se peatonaliza. Pues hacemos, unimos varias, varias manzanas en una supermantana. ¿no? O sea, aquí es el modelo, act, modelo que había: que aquí toda la manzana tiene su patio interior, todo ese patio interior fue urbanizado, con lo cual no había ese patio interior. Entonces, lo que se genera con esto es un microbarrio con cuatro plazas públicas. Y con eh, calles para bicicletas, para, con y esa recuperación del espacio público, también es el tema que hemos comentado antes: de cómo se usa, qué uso se da, etc. ¿no? Entonces, aquí se plantea pues, el que de las la 1500 hectáreas destinadas al, al tráfico se pasa a 800 destinadas tráfico con lo cual hay una reducción de un 45% de calles peatonales personas... peatonales con esto eh, se baja la se baja el tráfico privado se mejora la calidad del aire se mejora la, el tema de ruidos se mejora la, la mejora también la cuestión ambiental por, o, y social eh, a la hora de poder en esas en, en esas en esas sillas, ¿no? Esas sillas, pues, poder hacer esa actividad, digamos, social, y de cohesión social y actividad de interrelación ciudadana. Entonces, aquí es un ejemplo, ¿no? Pues en, una, en, en, en un cruce, ¿no? Pues hay bancos, hay para que los niños jueguen, hay... Eh, para la gente mayor, etcétera, frente al modelo pues, que teníamos hasta ahora, pues el de congestión de tráfico. ¿Cómo se consigue la de congestión de tráfico? No sé si voy a poner aquí. La, la, ¿Cómo se consigue la de congestión de tráfico? Es mejorar el sistema de autobuses. Los autobuses hasta ahora eran autobuses que eran sobre todo líneas eh, radiales todas al centro. En cambio, ahora se pone un modelo más parecido al metro, ¿no? El metro, pues hay, uno que este quiere ir aquí, pues sabe que aquí está el trasbordo y llega aquí. Entonces, con un trasbordo y con líneas que pasan cada cuatro minutos o tres minutos, hay una capacidad de, en la mitad de tiempo... Eh, mucho más rápido, con la mitad de tiempo, consigues más y aún necesitando menos autobuses, consigues esa interconexión, lo cual también hace que la gente utilice mucho más el, el, el, el autobús. A ver, comentaba esto antes, aquí está el, el, la de la ciudad sí que se centralizó, con lo cual había muy pocas hectáreas. A, la, a los peatones y entonces ha superado, un, un triplicado por tres la capacidad de eh, la, la peatonalización. Por ejemplo, el, las grandes avenidas como bulevares tienen mucho más valor que una gran avenida como autopista para una ciudad. ¿Por qué? Porque hay actividad económica, la gente se puede mover allí, hay actividad comercial y por tanto estas actividades mejoran a la ciudad. En cambio, la idea de los años 70, 80, 90 era convertir las, las, las, las avenidas en, en autopistas, ¿no? pensando que eso, pues, cuanto más tráfico, mejor, ¿no? En cambio, se plantea decir, bueno, la, la parte antigua de la ciudad en la que tiene más valor, hagamos que la ciudad tenga ese valor que es la parte antigua, ¿no? Lo cual también permite revalorizar eh, toda la ciudad, no solamente dedicar al turismo, sino toda la ciudad pues, con las condiciones de, de, del casco antiguo. También es una idea un poco mmm, del pensamiento sistémico, ¿no? Eh, como digamos, las políticas, cuando uno hace una política climática, pues no hace una estrategia, ¿no? Con 400 medidas, que la gente ya no entiende a la, la, la, la novena, ¿no? Ya no, ya ¿no? ya no es capaz de absorber más medidas, ¿no? En cambio, en el urbanismo sistémico, lo que se plantea es una cosa muy simple, en un, un, una medida que es unir eh, seis islas y peatronizar, pues eh, creando cuatro plazas públicas, logras pues, todo un montón de mejoras ambientales, sociales, de salud, etc. Y por tanto es una cosa bastante sencilla. Y luego el coste de infraestructura es casi cero, simplemente es cambiar la pintura y cambiar la funcionalidad, ¿no? Es un cambio funcional y eh, cuesta bastante barato respecto a lo que serían las grandes intervenciones de... Pues los es que comentaba antes, ¿no? La, la, las estrategias pues tienen unos grandes costes. En cambio, esto es pues, simplemente cambiar con pintura la función que tiene el espacio público. Y por tanto, pues puedes... Luego está el tema en cómo se organiza eso, ¿no? Cómo es, que lo que me preguntaba antes, ¿no? Eh, si eso se, a veces se hace un concurso a urbanistas a ver cómo van a diseñar pues, la, la plaza o cómo los ciudadanos definen a través de los usos que van a hacer, pues el que, cómo, cómo se usa esa, esos sitios públicos. Pues, pues, la, la, el tema de, del urbanismo unitario, ¿no? pues es una una, una idea también que a, a recuperar a de, pues o sea, esa manera de proximidad aquí estaba lo de que comentaba antes el tema de la, de los, del transporte también lo que planteaba Aurel pues es eso, eh, como la, las ciudades, en lugar de ir hacia una, una política mundial climática, pues es intentar ir a una política local más horizontal climática, en que las ciudades, pues en, en lugar de co competir ¿no? o tener miedo a, a, los, a los riesgos, eh, interaccionan y captan oportunidades, o cómo las ciudades pueden colaborar entre ellas. En todo caso, la idea... Mmm, no es aplicar el modelo digamos de Barcelona a las distintas ciudades sino que a veces es un poco el, el, el, el, la inspiración es como cómo cuando hay un problema se vuelve al original, ¿no? Dos minutos, vale, bien. Eh, ¿cómo el, uno, bien. Eh, ¿Cómo el problema se vuelve al original y cómo la ciudad de Barcelona, pues eh, lo que hace es volver al origen, cómo Cerdá planteó una serie de problemas y cómo desde Cerdá se plantean esos problemas. No es simplemente coger el modelo de Barcelona y trasladarlo a las ciudades, sino cómo las ciudades pueden volver al origen. Para desde el origen replantear el problema y buscar la manera, la solución simple, es la solución mejor que la solución que digamos que tiene muchos costes, etcétera. Eh, aquí está la idea esta, de, ¿verdad? Que, pues, la, la idea prim primera era esta. Entonces, fuimos, fueron construyendo, construyendo y al final pues, se quedó sin nada. Otra idea, que la, gente, la idea del urbanismo orgánico del cerda, pues en Barcelona pues internamente hay una especie de... Son pues, la gente ¿no? pues, la, una, el, el árbol sagrado, ¿no? Y por tanto el, los flujos, ¿no? También se determinan a través de, de, de, de ese tipo de árbol sagrado. Luego está, quien quiera más pues aquí hay una especie de pirámide egipcia. Etcétera, ¿no? Entonces, pues, pues, todo es la, la idea esta de cómo la, el urbanismo orgánico que planteaba, comentaba al comienzo, de Leonardo da Vinci, pues se lo aplica y pues se genera también esa, esa dinámica, no simplemente es una unión de casas y ya está. Aquí un poco más, no me entretengo. Aquí es, por ejemplo, la, el sol en, el 27 de abril sale por aquí, ¿no? que es la diagonal. Aquí, que es la Avenida de, de Gracia. Todas ciudades, pues, cuando se inauguran, pues el, el, donde sale el sol es la, el, la, line, la, la avenida que atraviesa la ciudad. Bueno, un poco de, el minuto que me has comentado. Gracias por la atención y cualquier pregunta. Genial, muchas gracias Jordi. Me encantó esta sesión. Fuimos de Montevideo a Puerto Viejo, a Puerto Viejo a Barcelona y todavía nos queda México. Eh, así que, por favor, si tienen alguna pregunta o comentario para Jordi, pueden levantar su mano o si tienen su cámara prendida. Camila. Un momentito, no te escuchamos todavía. Si ¿Sí puedes activar tu audio. Yeah. Eh, me imagino que deben existir muchas disputas, igual entre eh, los municipios y el Estado en general, como... Se supone que el municipio de alguna forma es la unidad mínima de, de, del Estado dentro del territorio, de, local, ¿no? Entonces, ¿cómo, eh, no sé, ¿cómo se solventarían estos disputos? ¿Cuál sería el, el, la forma de organizarse entre los dos? Si es que hay, digamos, esta disparidad. Bien, el, claro... A veces los municipios sí copian modelos obsoletos de los estados, ¿no? Tienen, quieren ser estados, quieren ser más, ¿no? Entonces también la idea es de que yo quiero ser, no es una ciudad, yo quiero ser una metrópoli, yo quiero ser más, ¿no? En cambio, eh, la idea debería de ser al revés, que los estados pues, pues, buscarán el, el, el, el nivel inferior, ¿no? Claro, el, el, el, la, lo que planteó Ulrel que es interesante diciendo que, claro, las ciudades a veces mmm, que, que generan coaliciones entre contrarios, se generan sinercias entre opuestos. Si consigues tener un sistema como, como este de, de, de, de superillas, a la hora de compartir espacio público generas también dinámicas diferentes. Entonces, eh, la idea es esta, de cómo desde el, el futuro, para que... Conseguirnos simplemente, cuando se habla de justicia climática, que parece como pasar al juzgado de guardia y a hacer una denuncia, es decir, no, la justicia climática es como de, con los vecinos me organizo para hacer las cosas. O sea, se trata de hacer. No se trata de convencer, se trata de yo hago algo simple y los demás replican, ¿no? Entonces, el, el, por eso el urbanismo es una, es un instrumento que no... Mm, por ejemplo, una cosa curiosa es que el, el, el Fonzer da eh, el, su libro del Tratado General de Urbanismo, eh, lo quemaron o estaban en contra de él. Quedó uno y ese uno lo publicaron después en el Instituto de Estudios Fiscales porque un amigo era también del, del, del, de la línea de, de cerda y consiguió reeditarlo, si no hubiera desaparecido. Eh, ahora también hay muchos conflictos con esto, porque todo el tema del lobby del automóvil, llaman eso para urbanismo, urbanismo táctico, insultan al Salvador Rueda diciéndole de todo. Eh, el, el, el pobre tiene que ir a Madrid a ver si le ayudan. Por ejemplo, a Cerdá también le pasó lo mismo. Cerdá se formó en Madrid, tenía todos sus amigos, eran ingenieros, que estaban en el gobierno liberal progresista, entonces le hicieron caso. En cambio, en Barcelona lo consideraban como un invasor, ¿no? O sea, que es curioso, la, la, los conflictos se generan a través del... De, también de eso, del nivel local y el nivel estatal, ¿no? No sé si contesto lo que me comentaba, ¿no? pero un poco es eso. Yo creo que las ciudades no se dan cuenta de, de, de que, que ellos son la, el, la oportunidad de, solu de las soluciones. Los problemas los tienen los estados. Y los estados hacen políticas demasiado complicadas para que la gente haga cosas. En cambio, las ciudades tienen que ir a lo simple para que desde lo simple funcionen las cosas. Y pensar sistémico, que es un pensar simple pero al mismo tiempo dar soluciones complejas, o sea, abordar temas complejos de la simplicidad. Viene un poco un, como una respuesta a lo que decía Hanna al inicio, ¿no? Como este realojamiento, digamos, trajo problemas y este como pensamiento más como ecosistémico, sistémico de la ciudad, como que tenía una manera como mucho más integral de ver la ciudad, ¿no? Cuando Hanna decía, estamos reaccionando a las fallas de de diseño de la vulnerabilidad que estamos generando o si estamos reaccionando al cambio climático no este pensamiento como más sistémico más estructural más más desde la base como que responde muy bien a estas preguntas no como que puede prevenir eh, varias temáticas esto como un comentario para unir también como que lo que están conversando eh, alguna otra pregunta o comentario para para Jordi Pues muchas gracias, me, me, me encantó la presentación, me ha gustado mucho cómo estamos viendo en lo multiescalar, en, lo multi en los distintos casos, ¿no? yendo como de las mismas personas hasta los estados, con los comentarios que hiciste. Bueno, yo lo que me hubiera gustado de entretenerme un poquito más en el tema del cabalismo y tal, porque hay todo un, un sistema de, de simbología... Así, mística y tal, que, que también ayuda a la ciudad. Por ejemplo, el tema de una cosa en, así, para última, una anécdota Gloria, la Plaza de Glorias que es la plaza, digamos, central no que eh, en Barcelona está la, la cruza, la meridiana y luego es para el paralelo entonces en el paralelo meridiana hay un triángulo perfecto con París y Roma entonces pues entonces, pues hay toda una, una, una, una matemática por allí, escondida, ¿no? Que también... Uh -huh. mmm, Glorias, por ejemplo, siempre está en obras. Siempre está en obras. Es una plaza en obras cuando es el elemento central de... Luego el, el nombre Glorias, pues también tiene su simbología. Luego está el paso de gracia, que la gracia también es su simbología. Y hay todo un, un tema, digamos, um, cabalístico, místico y tal, que también interesante luego los que se opusieran a, a Cerdá pues también eran los, los, los, los digamos las fuerzas del mal o algo así casi casi no porque luego va descubriendo cosas que son interesantes pero bueno yo creo que también cada ciudad tiene su historia y cada ciudad tiene la oportunidad de volver al origen para ver cómo desde ese origen solucionar los problemas no ir para a veces para el, el, el ir adelante hay que mirar también a, a, atrás no claro absolutamente y es muy interesante también ver este tema de la historia, ¿no? como de la, de la antigüedad de las distintas ciudades que estamos viendo y cómo están evolucionando estos procesos también. Muchas gracias, eh, Jordi. Claro, claramente podemos retomar como los elementos de todas las presentaciones. Al final, como les comentaba, ahora que nuestra última presentadora, eh, María. María Rodríguez Alarcón, del Colegio de Michoacán, tiene la cuarta y última presentación de hoy. Jordi, no sé si podrías como dejar de compartir tu pantalla, por favor, para que María lo pueda hacer. A la ONU, que la, a, la, a las preguntas. Que esté muy ah, bien. Ok, ok. Muchas gracias por, lo, por la presentación, pero también por los comentarios y las preguntas para las presentaciones anteriores. Y ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ahí sí. Perfecto. María, como siempre, tienes 15 minutitos, un par de minutos antes yo te voy a avisar. Perfecto. ¿Sí ven la pantalla? Muy bien. Ah, perfecto. Bueno, eh, esta investigación es un poco paralela a lo que fue mi tesis este, doctoral, que fue directamente relacionada con el tema de los desastres, eh, concretamente con el sismo del 2017 en México. Eh, sin embargo, esta otra temática surgió de forma un poco paralela y está un poco más imbuida en lo que comentaba Jordi eh, a, y María Cristina sobre la importancia de, de entender eh, estas problemáticas en términos históricos. Entonces voy a hablar más bien como desde la larga duración para entender un poco cuáles son, han sido los problemas relacionados con la degradación ambiental que se ha dado en esta zona eh, es el estado de Morelos, este, concreta, eh, concretamente en Jojutla, que es esta zona que pueden ver aquí, que se encuentra en la parte sur eh, del estado y que eh, este estado también colinda a su vez con, el, eh, con la parte sur de la capital del país, que es Ciudad de México. Entonces, bueno, eh, para empezar un poco y contextualizar eh, las particularidades de este, del proceso histórico que, que delineó el territorio que ocupa Jojutla al sur del estado de Morelos en México, desde lo que fue su fundación como Villa Colonial hasta la actualidad, eh, ha propiciado cambios importantes en sus dinámicas naturales. Y bueno, dichas transformaciones se eh, encuentran directamente relacionadas con dos etapas en concreto y que están interconectadas. La primera pues empezó con el poblamiento eh, del espacio colonizado y alcanzó lo que fue el primer tercio del siglo XX, un periodo caracterizado básicamente por lo que fue la reorganización del territorio y la intensificación de la explotación de la naturaleza, concretamente desde la actividad agrícola. Ello pues derivó en la consolidación de grandes propiedades y más tarde daría lugar al emporio agroindustrial angro asentado básicamente en lo que es la producción de caña de azúcar. La última fase de este, de este primer periodo eh, está marcado por lo que fue la, uh, los resultados de la Revolución Mexicana. Esta revolución se dio entre 1910 y 1917 y a partir de ahí hubo una especie de reorganización territorial que influyó en lo que fue el régimen de propiedad y fortaleció lo que fue el carácter primario de la actividad productiva. Eh, los cambios en las dinámicas socioterritoriales además se fueron acelerando con la llegada de numerosos migrantes provenientes de estados vecinos. Y bueno, esta situación fue un poco estimulada por lo que fue una política de reparto de ejidos, este, entregas de financiamiento para los habitantes de la región y por el movimiento comercial que produjo pues, la producción de caña de azúcar. Eh, la segunda etapa inició con ese proceso de cambio, esa transición eh, aunque seguían vigente un modelo económico sustentado en las actividades primarias, germinaron pues una serie de factores que delinearon el panorama nacional y que fueron determinantes en la transformación del ámbito económico y territorial a partir de la segunda mitad del siglo XX, que en este caso fue la aceleración de la urbanización y el impulso que se le dio a la industrialización. Eh, el interés por realizar estas transformaciones en el caso de Morelos y en concreto de Jojutla, la debemos entender. Eh, desde el marco de la expansión urbana en México, ¿no? que se produjo a partir de la década de los 50 del siglo XX, eh, cuando las autoridades agrarias respaldaron pues, la incorporación de grandes extensiones de tierras ejidales y comunales a zonas urbanizadas. Eh, en ese proceso se dio un crecimiento de las grandes de, de las ciudades, inversión en infraestructura pública eh, y transición de las áreas eh, y actividades rurales hacia particularidades que eran cada vez más urbanas y emergen pues características propias de lo que en algunos este casos se va a llamar como lo periurbano. Eh, así para mediados ya de este siglo XX. O sea, se hace como manifiesta o explícita la heterogeneidad eh, y mezcla de atributos y de características propias del campo y la ciudad, eh, intensificación del cambio de uso de suelo, disminución de la agricultura en beneficio del sector de servicios y de la construcción eh, de numerosos asentamientos humanos. Y un aspecto aquí importante es que esto se dio fundamentalmente a través de expropiaciones y se potencializó hacia 1970 debido a avances en la industrialización y el fortalecimiento de estas migraciones eh, y obviamente esto en el marco de un escenario internacional de giro capitalista hacia el neoliberalismo del cual esta zona no fue exenta. Y bajo los auspicios, distancias creadas por el Estado mexicano para identificar y organizar espacios libres, entre comillas, para el crecimiento urbano. Entonces, un poco en esta imagen podemos ver cómo se dio el crecimiento sostenido a lo largo de más de un siglo, eh, ocupando además lo que fueron las rivieras este, del principal río de la región y este, realmente procesos este, de cambio de uso de suelo bastante importantes. Es así como, bueno, este Jojutla fue ocupada por el sector comercial y de servicios, este, que se aglutinó en las calles centrales de la antigua villa colonial, mientras las zonas habitacionales se uh, trasladaron a lo que habían sido antiguos este, terrenos bastante cenegosos, bastante pantanosos próximos a esto, y que en un inicio se dedicaban al cultivo de diversos rubros, eh, principalmente arroz. Eh, y con la culminación ya del reparto agrario en la década de los 90 del siglo XX, eh, que liberó los terrenos ejidales al mercado, estos suelos pues básicamente quedaron disponibles para ser adquiridos por quien tuviera el poder económico para ellos. Eh, lo que dio lugar pues, a una serie de cambios territoriales y procesos de urbanización que afectaron el campo de manera importante. Eh, se transformaron muchos de los terrenos agrícolas en suelos urbanos, eh, con actividades eh, propias o particulares de las ciudades, este, cierto tipo de viviendas, comercios, servicios, y pues Ojutla se incorporó a una red urbano rural este, aglutinando otras ciudades más pequeñas. Ya para finales del siglo XX se inicia un nuevo modelo de ocupación eh, caracterizado por fraccionamientos de viviendas ya de más bien de tipo de interés social y medio, eh, localizado fundamentalmente en las proximidades del centro de la ciudad. Y esta forma de ocupación del suelo pues, ha modificado radicalmente su uso pasando de agrícola a urbano y esto eh, también ha traído como consecuencia un incremento de la demanda de servicios básicos y un proceso de, de segregación socioespacial. Y pues este es evidente ya en el presente eh, siglo con graves problemas de planeación urbana y degradación ambiental, eh, particularmente lo que tiene que ver con el agua y el suelo, eh, la creación de los asentamientos en general se ha hecho un poco de manera anárquica. Eh, con mezcla de estilos arquitectónicos totalmente antagónicos a las particularidades de esta zona. Eh, además, las incoherencias en lo que ha sido el proceso de ocupación ha generado hacinamiento y dificultades en la dotación, por ejemplo, de agua potable, de drenaje, este, de limpieza. Y bueno, en general, el territorio que ocupa el municipio ha experimentado un proceso histórico de transformación donde la relación con el entorno natural ha sido un factor clave en la configuración de sus principales actividades productivas y en general en la forma en la cual se delineó la traza urbana. Sin embargo, es una interacción que se ha tornado cada vez más contradictoria. Entonces, bueno, esto nos lleva un poco a entender este, cómo se encuentra Jojutla hoy en día. Eh, desde estas este, reconfiguraciones eh, históricas que yo les he, he dado a, a vislumbrar, pues eh, yo retomo un poco algunas ideas de algunos ecólogos políticos para decir que en el caso de Jojutla se ha, con, se ha consolidado una especie de naturaleza capitalizada, ¿no? que engloba los impactos eh, negativos del capitalismo y donde finalmente la ley del valor es el principio desde el cual es aprendido material y simbólicamente el entorno, eh, configurando especies de espacios de, de sacrificio. Se ha producido una fractura metabólica en la interrelación dialéctica seres humanos naturaleza que responde un poco en esta creencia ingenua en el progreso y en el desarrollo. Y pues ello se advierte precisamente en lo que ha sido la reducción de áreas verdes y de secamiento de terrenos cenagosos para atender el incremento demográfico con los consiguientes pues, transformaciones en la cobertura y uso del suelo. Y bueno, aquí vemos un poco un ejemplo, este, en, en menos de una década las transformaciones que podemos vislumbrar de un terreno básicamente que antes era este, cobertura vegetal, luego pasó a ser área agrícola y ahora contiene diversos fraccionamientos este, habitacionales. Y bueno, esta situación y estas transformaciones este, un poco contradictorias con relación a las dinámicas del entorno natural. Son evidentes, por ejemplo, en las inundaciones que históricamente han sufrido las principales calles de la ciudad, eh, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, acentuadas además en el último medio siglo, y las afectaciones en la calidad de vida de los ojutlenses que ha traído, eh, aparejado que ha sido la polución del río Apatlaco por el vertido de residuos urbanos e industriales, este, sustancias químicas y desechos sólidos que además este, infiltran, eh, se infiltran al su suelo y degradan los mantos acuíferos. Eh, un factor además adicional para entender esta problemática ha sido el incremento del monocultivo de caña de azúcar, que obviamente se impuso en términos de conveniencia económica, eh, ocasionando una mayor contaminación por las descargas de residuos del ingenio azucarero de la región, que solamente en los últimos años instaló una planta de tratamiento que además este, tiene un uso bastante limitado. Y bueno, en general este río, que en su momento fue la principal este, fuente de agua para, la, para esta ciudad y en general para la, la región sur de este estado, pues actualmente está clasificado como fuertemente contaminado eh, y bueno, y sus aguas no son aptas para el abastecimiento urbano, para la recreación, para la pesca, ni en general ningún tipo de, de actividad o de vida acuática y bueno De forma paralela se han complejizado las problemáticas este, sociales como la falta de casas de habitación, eh, servicios básicos adecuados eh, y esto ha dado lugar al surgimiento de asentamientos periféricos y precarizados, eh, personas en condición de hacinamiento y a la par de esto pues, se multiplican los conjuntos residenciales, centros turísticos y otros servicios dispuestos para pobladores esporádicos y vacacionistas que en general pues, poseen un, un poder adquisitivo mayor. Entonces podemos ver un poco cómo este tipo de asentamientos constituyen una nueva forma de segregación social que se produce por medio de un proceso voluntario que se efectúa por estatus, por preferencia de hábitat, por seguridad. Y entonces se generan esta especie de enclaves donde ricos y pobres este, habitan un mismo espacio, pero separados por muros físicos, visuales e incluso culturales, eh, sin relacionarse y menos integrarse entre ellos. ¿no? Entonces, bueno, denota un poco esta incompatibilidad de grupos socioeconómicos diversos en las sociedades urbanas, eh, donde inclusión y exclusión cobre, eh, conviven y se retroalimentan. ¿no? Además, pues el mercado inmobiliario obviamente no ofrece posibilidades para la población eh, con ingresos menores, lo que también ha contribuido al surgimiento y expansión de asentamientos marginalizados en terrenos que no son aptos para habitar. Eh, bueno y entonces en este sentido se trata de una problemática que en general no afecta a toda la población por igual, eh, las personas que habitan laderas inestables, faldas de río, eh, suelos con altos niveles de humedad y zonas inundables. Eh, e incluso jornaleros empleados en el regadío de los cultivos de la región se encuentran en condiciones de mayor exposición frente a la amenaza, por ejemplo, eh, des, que representa para sus cuerpos el contacto con fuentes acuíferas contaminadas, con suelos degradados y a ello se une obviamente el desafío que implica el acceder a este vital líquido en condiciones que sean adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas. Y esto obviamente es, este, es una circunstancia totalmente diferente para estos turistas que ocupan conjuntos habitacionales y balnearios dispuestos eh, como áreas de descanso o de esparcimiento, cuyo uso excesivo del agua además denota desigualdades en su aprovechamiento y disfrute. Eh, una situación que además incrementa el problema de degradación al tratarse de aguas que no se reciclan y que regresan a las fuentes acuíferas eh, superficiales y obviamente los grandes empresarios tampoco se ven afectados, aunque los desechos industriales son uno de los principales contaminantes de la cuenca de este río. Eh, entonces bueno, aquí como un, un aspecto importante que resaltar es que los problemas de contaminación y degradación ambiental entonces no han sido provocados por una multitud anónima eh, de humanos, ¿no? en realidad un número limitado de, las, de personas han poseído históricamente los medios de producción y han tomado las decisiones sobre la forma en la que se ha explotado el entorno natural en esta zona. Eh, un poco retomando, algunas de las reflexiones de Machado de Dragos nos dice que que al señalar que la capitalización de la naturaleza conlleva su muerte, pero es una muerte que no se distribuye de manera proporcional, pues el modo de vida de las élites se sostiene sobre la explotación de ciertos cuerpos y de ciertos territorios. De allí que, bueno, debamos advertir como dos elementos eh, interrelacionados de, de esta dominación. Por un lado, estructuras de poder políticas, económicas que delinean dichas prácticas, y por el otro, decisiones y acciones concretas que pueden atribuirse a ciertos sujetos que figuran como las instancias este, o los representantes de las autoridades y del capital privado. Quedan un par de minutos, María. Sí, voy este, cerrando. Entonces, bueno, eh, el deterioro ambiental en Jojutla debe entenderse desde un, este, como un problema histórico eh, y bueno, y que da cuenta precisamente un poco esta idea de la ruptura o fractura metabólica en la circularidad de los intercambios entre los seres humanos y la naturaleza. Eh, esta fractura se corresponde no solo con las relaciones de producción capitalista, sino además con esta separación antagónica entre lo que son las dinámicas y prácticas entre el campo y la ciudad, entre la tierra y los seres humanos, eh, y en el caso de dichas este, contradicciones en Jojutla, esto ha estado caracterizado por un proceso sistemático de pérdida de la valoración del entorno, eh, que obviamente viene este, en términos de larga duración desde la época colonial, pero que se ha acentuado de manera considerable y evidente en el último siglo, pasando de una fase de dependencia a una especie de depredación del entorno natural. Entonces, como lo refería anteriormente, se trata de una naturaleza capitalizada eh, que engloba todos estos impactos negativos del capitalismo eh, y se ha generado el dominio y apropiación de las riquezas del medio en función de ciertos intereses políticos y económicos, eh, configurando estas zonas de sacrificio o especies de naturaleza eh, baratas. Entonces, bueno, aunque la fractura en la interrelación en, eh, con el territorio se ha profundizado y acelerado en las últimas décadas, se trata de un problema inserto en un marco temporal de largo aliento eh, que, configura, que configuró esta zona en concreto como una, este, un espacio geográficamente estratégico y con gran potencial ecológico. Entonces, bueno, entender que la degradación de la naturaleza no es un fenómeno aislado, pues la, la crisis ambiental que nosotros estamos viviendo actualmente únicamente puede ser entendida en el marco de un contexto sociohistórico que responde a condiciones que son además históricamente construidas y asociada a una serie de factores que debemos este, rastrear en tiempo y espacio y finalmente pues contextualizar y entender desde lo local, pero también desde estructuras este, más globales. Y bueno, eso sería este, todo y muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, María. Muy, muy lindo este panel. Dimos la vuelta de, bueno, no la vuelta del mundo, pero igual dimos harta vuelta por, ¿sabes? Pero fue bien fascinante ver cómo los problemas están repitiendo, como que hay patrones, ¿no? Entre los distintos casos. Eh, quería recoger, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. hannah eh, después Camila. Ya empecemos así. Y claro. Muchas gracias, María, muy interesante. Y también veo tantos paralelos con, con mi proyecto también. Y gustaría preguntar si encontraste como medidas, como adaptaciones de casas, pero también de estilo de vida de la gente afectada a las inundaciones, por ejemplo, o más en general cómo percibes la agencia de la gente afectada en esos estructuras socio históricamente construidas. Sí, bueno, eh, realmente no, no, no existen este o en lo que yo alcancé a investigar no existen procesos de adaptación y esto es bastante particular eh, porque es una zona que como vieron en las imágenes ha convivido históricamente con el problema de las inundaciones el tema fuerte de, de la degradación del río es un poco más reciente sin embargo no existen procesos adaptativos, eh, creo que una parte, aunque no todo, porque incluso personas en condiciones de precariedad pueden generar estrategias adaptativas, pero en este caso creo que un punto bastante importante es más bien la resignación ante no, ante no tener otra opción de vida pues este, la posibilidad de acceder al centro de la ciudad donde hay gran potencial para obtener ingresos que viven fundamentalmente de los servicios turísticos y del comercio, pues un poco hace que las personas se vean orilladas a habitar este, la ladera de un río o un terreno inestable en la periferia frente a la posibilidad de acceder a estas este, un poco ventajas de estar cerca del centro de la ciudad. Entonces eh, se lidia un poco como con el riesgo en este sentido, ¿no? Mi prioridad es este, tener ingresos, es tener una vivienda cerca de la ciudad, aun cuando reconozco y sé que vivo en una condición de riesgo eh, y una exposición a, a este tipo de amenazas. Entonces creo que más bien hay privacidad priman otras necesidades más que, que, que generar eh, mejoras en las condiciones de vida. E incluso, bueno, y este, esta, estas problemáticas un poco yo las detecté precisamente a partir del sismo del 2017 porque pues hubo movimiento de laderas y una parte importante de las viviendas que existían en, en la orilla del río pues cayeron, cayeron al, al agua. Pero las personas pues estuvieron muchísimo tiempo esperando que hubieran procesos este, concretos de reubicación y frente a la necesidad pues volvieron a construir en la misma zona como, este, y de la manera que pudieron. ¿no? Entonces ahí se van reproduciendo los mismos patrones. Y esto va a continuar así. Y pues tampoco hay políticas públicas este, serias para limpiar el, el agua del río, este, no hay ningún tipo de control, por ejemplo, de, la, de crear asentamientos en zonas que antes eran sumamente cenagosas. Entonces realmente como que, que todo el panorama es un poco desalentador, ¿no? Porque es una zona que en principio la gente ni siquiera tuvo que habitar por las condiciones mismas este, que allí se encuentran, ¿no? Gracias, María. Eh, Camila. Sí, eh, yo quería preguntarte, o sea, tremendo trabajo, <ríe> súper complejo, súper grande, y quería preguntarte precisamente, eh, o sea, nosotros entendemos que de pronto las ciudades en general son naturaleza urbanizada, todo lo que conocemos en las ciudades de alguna vez fue naturales. Entonces tú hablas mucho de esta fractura metabólica y yo quería saber si de pronto encontraste también así como hubo bastantes procesos de migratorio del campo a la ciudad si ¿sí encontraste qué también ocurrió en el campo o sea qué pasó con las unidades de agrícolas familiares no sé porque también se obtuvieron mucha influencia de lo que es la ciudad digamos en temas tecnológicos seguramente educativos seguramente alimentarios seguramente en trabajo entonces eh, no sé si de pronto encontraste que se configuraran tal vez algunas nuevas ruralidades no sé si lo digo en las, en las palabras correctas pero cómo fue más bien este efecto de, del otro lado, no en la ciudad, sino más bien en el campo. Ajá. Sí, eh, bueno, en el caso de, no solamente de, de Jojutla, sino en general de México, esto es bastante particular porque anteriormente eh, con la Revolución Mexicana pues se logró este proceso de tierras ejidales, es decir, tierras que eran compartidas de forma comunal y a raíz de la reforma agraria que se dio a fines del siglo pasado, pues estos terrenos pasaron a ser de propiedad privada. Entonces cualquier persona o el gobierno expropiaba bajo esta idea de bueno, de que hay que modernizar, entonces ya tu casa y tu terreno no puede estar ahí porque quiero crear, no sé, una carretera, por ejemplo, o este, las personas frente a, a todo el cambio, a la reconfiguración que esto conllevó, se veían obligadas a ceder sus terrenos, estos eran lotificados y se vendían este, de forma particular. Entonces en el caso de Morelos, esto fue un poco lo que pasó. Eh, y las personas que lograron eh, mantener un poco sus dinámicas, este, digamos, rurales, este, continuar con los procesos agrícolas, pues generaron eh, especie de actividades y de forma de vida que mezcla lo rural con lo urbano. Entonces, por ejemplo, e este, incluso todavía se maneja personas que seis meses al año se dedican, por ejemplo, al cultivo del arroz y la caña de azúcar y los siguientes seis meses del año se dedican a integrarse como empleados en el mercado municipal o a vender productos en los comercios y en los abastos y se van generando como, como estas dinámicas. Y vaya, también hay como las fronteras son porosas porque sí es una ciudad y está tipificado como un entorno urbano, pero en realidad conviven este, muchos campesinos y personas que se dedican a diversos sectores agrícolas en esa zona. Entonces, por ejemplo, también ves dinámicas de desplazamiento todavía en bicicleta, la forma de vestir es todavía de personas este, rurales, este, los hijos se van ciertos meses del año a generar ingresos a Estados Unidos y regresan, y eso lo invierten también en, en, en el entorno agrícola familiar. Eh, y otro proceso también bastante interesante es que por ejemplo en el caso del cultivo eh, de arroz, este todavía se ha mantenido en un sentido artesanal, los, los este, agricultores eh, se han organizado, tienen este, asociaciones civiles y ellos no han permitido como la introducción por ejemplo de, de fertilizantes químicos o de maquinaria, todo el proceso se hace de forma manual y de hecho ellos tienen esta denominación de origen que los protege de alguna manera esta forma de, de de, de producir, pero a la par cuando no es época de arroz pues se dedican a la caña de azúcar y la caña de azúcar ya entra en dinámicas de mucha más tecnificación y ellos lo que hacen es que producen y toda la cosecha se la venden al ingenio azucarero y el ingenio azucarero se encarga como de toda la transformación de la materia prima y de la venta, ¿no? Entonces realmente son dinámicas que no son tantas antes sino lo rural y lo urbano pues continúan conviviendo, ¿no? Muchas gracias, chica, por las preguntas y las eh, reflexiones. No sé si hay otra pregunta. Yo igual tengo una pregunta para las tres, voy a aprovechar el vacío. Eh, porque están, las tres están describiendo procesos donde hay como algún tipo como de evolución o de mejoras o, o reparaciones, digamos, por ciertos temas en, en ciudades. Eh, latinoamericanas en este caso y me llamó la atención el, el ejemplo que dio Jordi de, de los Juegos Olímpicos y en Londres y en cada ciudad que han habido Juegos Olímpicos ha habido como una limpieza social podríamos decir no como de, de esconder digamos como eh, la gente si te he hecho, el tema de la delincuencia, ¿no? Como una limpieza, como de la imagen de la ciudad, y una limpieza muy literal de, de cuerpos y personas y comunidades que no son deseables, ¿no? Entonces, en este sentido, es un poco amplia mi pregunta, y si tienen algo que comentar bien, si no se entiende. Quería preguntar, eh, ¿cuánto de relevante sería... Eh, como concepto o como proceso la gentrificación o la marginalización eh, en, en, en, los, en, en los casos que están viendo. ¿no? Por ejemplo, eh, el tema que, que mostró como Camila es muy común. Yo lo he visto en, en, en casos europeos principalmente, que se usa, digamos, el enverdecimiento de la ciudad para gentrificar un barrio. Lo hace como más bonito, se sube el valor, eh, se, se expulsan de manera más o menos violenta como los, los habitantes previos, entonces se les quería preguntar si en, en los procesos que vieron, eh, si es relevante la, la gentrificación como proceso y o eh, si han visto como procesos de marginalización de, de, los, de los grupos que, que han estudiado. Es un poco mi pregunta para... María, por favor. Sí, eh, bueno, no ha habido desplazamiento de la población, pero sí se han dado este, procesos importantes de embellecimiento del espacio público. Y creo que en este sentido el tema de la gentrificación es importante, eh, pero a mi modo de verlo, para discutirlo críticamente, ¿no? Con, por todas las implicaciones que ello conlleva. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de, de este caso que yo estoy trabajando en Jojutla, con el sismo del 2017 hubo afectaciones en viviendas e infraestructura de servicios, pero los espacios públicos no sufrieron ningún tipo de daño, pero se utilizó el desastre como una oportunidad para renovar los espacios públicos. Entonces, 200 millones de pesos que hubiesen podido ser utilizados para este, ayudar a los damnificados a recuperarse fueron invertidos en estos espacios públicos y, insisto, no afectados por el sismo, un poco bajo esta justificación de, bueno, el, el desastre es una oportunidad de cambio. ¿no? Entonces hay que embellecer los espacios públicos para llamar a los turistas, que dejemos de, de, de, de un poco de expo, exportar esta imagen como de que somos retrasados, que somos rurales, que somos pobres, y pues hay que embellecer los espacios públicos bajo además una estética bastante europea y en función de esto pues atraer a los turistas. Entonces literalmente llamaron asesores este, de, de Francia, de Italia eh, y de otros este, países para ver cuál era la mejor forma de embellecer estos espacios y generaron este, pues, un entorno estético bastante desfasado, no solamente generando una fractura con el significado y el uso que las personas le daban a estos espacios, sino también atentando incluso con las características propias del clima. ¿no? Por ejemplo, traer palmas del otro lado del país para sembrarlos en esta zona para que se viera más bonito este, o generar este espacios de concreto en una zona que está a 42 grados a la sombra. no? Entonces este, también hay, hay como un divorcio entre lo que es el conocimiento de las características climáticas, del entorno, de las dinámicas sociales un poco en favor de estos procesos de gentrificación. Y bueno, y un poco para, para cerrar brevemente y no extenderme demasiado, además es un proceso que se está dando en todo México. En Ciudad de México ha habido un desplazamiento importante de, de barrios tradicionales Bajo estos procesos de gentrificación, incluso tú vas a ciertas zonas como la Roma o la Condesa eh, y, to y escuchas a todo mundo hablando en inglés y les exigen a los empleados de los hoteles y de los restaurantes que sepan hablar en inglés. Y entonces ha habido también en, en estos casos desplazamientos importantes no relacionado con ningún evento desastroso, sino precisamente como esta vorágine de la importancia de embellecer y, y de darle pie a la gentrificación. Muy interesante, María, y efectivamente es algo mucho más profundo, ¿eh? como eh, para situar un poquito también estos conceptos en, en realidades que vemos nosotras y para poder pensar también como la justicia urbana de otra manera, mucho más situada, ¿no? mucho más integral, mucho más teniendo en cuenta la, la desigualdad en las ciudades. El caso de Barcelona que mostró Jordi nunca, no, nunca ha tenido, por mi experiencia, no como estas desigualdades tan brutales que están en las ciudades latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? Gracias. No sé si Hanna o Camila les gustaría responder algo o reaccionar, Hanna. Eh, bueno, yo estaba pensando en otra cosa, porque en mi trabajo, por ejemplo, hay un rol en todos los asentamientos que es el reciclador, ¿no? Y porque vos estabas refiriendo a la limpieza social o como esconder cuerpos que no sean deseables, y de verdad tiene como una historia muy larga en, en, en Uruguay, pero en Montevideo específico, de, de esconder la basura, que tiene como un, un significativo, como un doble, pero también este de, de la figura de reciclador, ¿no? Eh, y pienso que en las 60 empezaron a, a poner más políticas urbanas para, para, bueno, para marginalizar a esta figura que no ten, tenía derecho de ir con su porque tienen el carro con su caballo ¿no? y, y todo parece como muy, tiene tantos prejuicios sobre ese rol, sobre esa figura, y no crean eh, esa figura en el centro de la ciudad, ¿no? y pusieron como tantas reglas, tantas como leyes nuevas para, para proteger a la ciudad de esta basura, digamos. Y también en asentamientos hay mucha gente que está, bueno, es su trabajo todavía ¿no? y viene de generaciones a generaciones porque tienen que hacer una inversión antes de comprar un caballo, eh, de cuidarlo y también de, de este cargo que tienen. Y desde hace pocos años eh, la ciudad de Montevideo está ofreciendo a alguna gente de, eh, de hacerlo con un autocarro, como con, con electricidad, ¿no? Porque eh, parece menos... Eh, porque también es ese estigma de maltratan sus caballos. Eso también es un estigma muy, muy grande en Montevideo. Y tal, eso me me parece como tan importante porque la basura en mi trabajo tiene tantos significativos y también tiene que ver con, con la discriminación socioespacial de los recicladores. Por, por eso mismo, también hay mucha gente que viene a los asentamientos porque hay plantas de reciclaje, de reciclaje en el alrededor y están trabajando con ellos. A veces informalmente, a veces formalmente, pero ahora desde poquitos años tenemos una nueva brecha entre las recicladores formales y ellos informales, ¿no? porque la intendencia eh, tiene contratos con algunos con esos autocarros y bueno, por eso tenemos una nueva brecha entre recicladores y sí, las políticas urbanas intentan muchas cosas para, para hacerlas menos visibles y menos visibles, como la basura. Muchos de los vecinos y vecinas dicen que este realojo es un realojo de la basura, que no es un realojo de las inundaciones, que no es un realojo de, de cosas ambientales, de esta manera, pero lo perciben como un realojo de basura, porque también viene este eh, asentamiento de La Chacarrita, está sobre el Camino Maldonado, que es como una una vía principal y todos tienen que ir por Camino malonado para entrar a la ciudad no todos los la gente de la economía de la política todos tienen que pasar Camino malonado entonces de su perspectiva de su percepción también viene de un lado de, de como dijiste de una limpieza social podemos decir no Y tiene que ver con diferentes roles de la gente en los asentamientos como de figuras también Muchas gracias, muy interesante, muy interesante eso. Camila, sí. Eh, bueno, en general, como que el paisaje urbano sabemos que que son creados mediante procesos socioecológicos, socio o sea, tanto participan tanto relaciones sociales y económicas dentro del grupo para los grupos con su entorno. Entonces, por ejemplo, los sistemas de parques y en general como que las calles, las ciudades jardín, todas estas áreas verdes suburbanas. Eh, no solamente como que son parte de esa tradición burguesa de esa añoranza o ese anhelo por el campo de lo que ya no se tiene y todo eso sino que también o sea a lo final fue cooptado por el eh, por toda esta noción inmobiliaria por toda esta práctica del desarrollo inmobiliario entonces es como que se volvió una eh, una imagen un, un un algo para las clases medias para que las clases medias logren tener No es cierto en este discurso del desarrollo urbano Entonces yo creo que esta situación también acompaña lo que es el orden público, lo que es un orden social, cómo se configura y cómo se va a configurar un orden social. Entonces, al final, eh, se vincula con los principios de ciudadanía y de, de la ideología política que yo les hablaba antes. Entonces, como que eh, al final el urbanismo, la regeneración dentro del urbanismo, no solamente es práctica, sino también es ideología, porque hay un discurso detrás que ampara todo esto, que le da validez. Entonces la ejecución de los proyectos de, de recuperación y, y, y, y todo esto condiciona la realidad urbana hasta cierto punto, y sobre todo para los centros históricos, y ahí tenemos tantos procesos de gentrificación en los centros históricos, por, precisamente porque estas zonas de desuso tienen este alto potencial para reciclar el espacio urbano. Entonces es como que eh, dentro de todos los núcleos urbanos siempre va a haber esta demanda de los espacios adecuados para las fiestas, para los desfiles, para el esparcimiento, esta onda de recreación y ocio. Entonces estos también tienen que ser espacios de calidad que se ajusten también a estas proyecciones globales, porque precisamente atraen a los turistas. entonces tienen que ajustarse todos estos códigos de comportamiento y de todas estas prácticas. Entonces al final como que los sitios eh, ya no solamente son lugares para el consumo, sino que los mismos lugares son lugares de consumo, un consumo del lugar, exactamente se vuelve un consumo del lugar. Entonces, por lo tanto, ya es como que inevitable que los espacios organizados atraviesen todos estos procesos de regeneración todo el tiempo, porque eso es lo que busca al final el capitalismo, modernizarse todo el tiempo, algo nuevo. Entonces, eh, el espacio público también está presente en eso y se le atribuye su funcionalidad precisamente a qué tanto se adecuó o no a este orden público y a la evolución de este proceso urbano. Entonces, así es como que se van configurando las relaciones y sobre todo los imaginarios de la vida urbana y de cómo la gente experimenta sus propias ciudades. Uh -huh. O okay, estamos igual llegando como a lo mismo, ¿no? Porque la importancia de lo local, la importancia como de comprender los propios procesos de las ciudades y las necesidades o problemas de los habitantes de cada uno, considerando la cultura, historia, ¿no? Y como volvemos un poco como a ese conocimiento, digamos, eh, situado. Eh, muchas gracias a las tres y a Zordi y mm, felicitaciones por su. Trabajo, los, los trabajos que vimos hoy son como muy fascinantes y muy novedosos y, y, no, y nos han conllevado como muchas eh, reflexiones, ¿no? Así que agradecerlas a las tres. Eh, muy buen día para todos.